¿Qué tal amigos del Semanario Gaudium? Sean bienvenidos una vez más a su café en Gaudium. Me acompaña como cada semana Francisco Ramírez Panchote, yo soy Gabriel Rodríguez y además de que estamos aquí reunidos otra vez para ustedes, tenemos una sorpresa especial. Esta semana tenemos nueva conductora y vamos a dejar que ella solita se presente. A ver. Hola a todos, soy la nueva. <risa> <risa> mi nombre es María José Barajas y yo pues tranquilamente estaba en mi casa viendo Netflix, relajándome, y me entra una llamada al teléfono rojo, ¿no? Ese de las emergencias que conocemos todos. Que viniera a ayudarles a levantar el programa, porque pues acá nuestro compañero Chuy no aparecía. Y pues bueno, eme aquí, que ahora voy a estar con ustedes. Así es, pues bienvenida. Y como bien ustedes pueden identificar, nos encontramos en la barrio arriba, aquí en, afuera de la parroquia del ¿Algún? Señor de la Salud. Y pues hoy es un día histórico, hasta por eso hay muchas palomas, porque hoy música conductora. Ya lo sabes, si te ha gustado este programa, dale like, compártelo, regalamos estrellas. Continuamos. Continuamos, amigos, en un café en Gaudium. Y ahora nos encontramos en un templo muy emblemático de la ciudad de León, en una obra arquitectónica hecha también por el famoso Luis Long la escuela de enfermería, la antigua escuela de enfermería y lo que es el templo de San Nicolás de Tolentino y desde aquí vamos a platicarles un poco de la edición de este, de este domingo de su Semanario Gaudio. Gabriel Así es, este, como cada semana elegimos un tema que nos ayude a guiar un poco nuestras vidas y en esta ocasión elegimos el tema de los jóvenes pero no nos centramos solo en los jóvenes la portada está de, de, nos va a decir que Cristo confía en la juventud pero dentro de la edición encontramos el tema a una catequista, a un par de monaguillos que dedican este, parte de su tiempo a ofrecerse en la iglesia y entrevistas que se realizaron a los encargados de la pastoral de adolescentes y la de los jóvenes. Pero antes de continuar, a mí me gustaría que la nueva conductora que tenemos aquí, que estamos estrenando recién saladita del, salidita del paquete, <risa> saladita, saladita, te... recién salidita del paquete, nos platique cómo es la fe de los jóvenes. Con la infografía que hizo Elías Martínez. Bueno, yo les voy a platicar un poco de cómo es la fe de los jóvenes. No podemos saltarnos a decir fe luego, luego, si no seguimos los pasos. Uno de los primeros que mencionan es los cinco mandamientos de la iglesia. Hay que conocerlos. ¿Para qué? Porque también si nosotros somos iglesia, como comunidad de creyentes, debemos seguirlos para llamarnos y defender nuestra iglesia. Asistir a misa. En la iglesia en sus necesidades, comulgar por lo menos una vez al año, si se puede todos, pues todos los días, ¿verdad? Eh, apoyar, como había dicho, la iglesia, el ayuno, la abstinencia. También nosotros nos debemos de preparar, debemos estar estudiados, debemos leer la Biblia, debemos asistir a peregrinaciones, a las prácticas, leer las entrevistas, tener lecturas espirituales, porque aquel que no conoce su fe no va a amarla. En cambio, como decía nuestra infografía, el que ama, el que conoce, va a saber hablar, enamorarse de Dios y conocer y darlo a los demás. Son muchas de esas cosas importantes que nos habla esta infografía para nosotros los jóvenes, para nosotros los católicos y para poder defender y salir adelante. Así es, y fíjate, yo pensaba que yo con estar bautizado ya lo había hecho, ya con eso para toda la vida <risa> ya no me preocupaba por nada, <risa> no, sí, no, no, no, no, no, no. así, es un paso y vámonos. Es fácil todo ustedes. Lo quiero Y bueno, pues, Banchote tuvo la oportunidad de entregarnos, <risa> no una, dos entrevistas muy importantes que les tenemos compartido ustedes. La primera de ellas con el padre Claudio Ramírez Arenas, encargado de la pastoral de adolescentes, y el padre José García, de los jóvenes. ¿Qué nos puedes compartir de esas entrevistas? Bueno, fueron dos entrevistas muy interesantes. En la primera del padre José García nos habla acerca de la realidad de la pastoral juvenil. Sobre todo nos hace una invitación a los jóvenes en las parroquias a poco a que se reactivando. Hizo un recuento también de todo su trabajo que lleva dentro de la pastoral durante cuatro años y les pide a los jóvenes no tener miedo de dejarse encontrar por Cristo. La segunda entrevista también estuvo muy interesante, y no porque sea mi carnal sino porque toca temas muy interesantes también de la pastoral de adolescentes, sobre todo que como adultos, muy pocos personas, muy pocos de se han querido comprometer para formarse y para trabajar con ellos. Entonces hace más bien una invitación de mucho de lo que tiene que ver para que un adolescente no se acerque a la iglesia, no se acerque a Dios, tiene que ver con el testimonio que le damos los adultos, tiene que ver con la falta de trabajar con ellos en las parroquias. Sin embargo, también señala que en todas las parroquias de una de otra manera se trabaja con ellos. Algunos a través de la pastoral juvenil, otros a través de grupos apostólicos como Pandillas de la Amistad, Alcoiris, y otros a través de los grupos de perseverancia dentro de la misma catequesis ordinaria o escolarizada que hay en las parroquias de abril. Sí, entonces nosotros desde aquí les invitamos a que adquieran su Semanario Gaudium, ya lo saben, en sus parroquias, en los puestos de revistas de Zona Centro, y su versión digital a través de gaudium.coditacleon.org y recuerden que si les está gustando este video denle like, compártelo con sus amigos y donen más estrellas que eso es muy importante para continuar con esta labor ¡Continuamos! Pues bienvenida, Marijo, a, a un café eh, generalmente venimos eh, todos a veces falta él sí. y como tú ya te diste cuenta, Chuy llega a la hora que quiere y a veces nunca, <risa> ¿no? Falta. pues sí. te, entras, te decimos que tengas paciencia con... El staff, porque ves sí. el de la cámara viene, ¿No? pero y, y luego Chuy sí. llega, y llega tarde, sí. y llega, sí. este... Haciendo lo que quiere. Haciendo lo que quiere. Sí. ¿Eh? ¿Eh? Sí, ¿Eh? Sí, Déjame, y te damos hola, una, hola. Una, ¿Tú? Una, ¿Tú? una noticia, una exclusiva. A ver. Al diste le vamos a dar una exclusiva. Ya. ¿Adivina quién va a estar en delante? No, va, no te va a suplir, pero de alguna manera sí, sí, ¿Sí? nos va a ayudar a levantar el, el... Pero aclaren, ¿me va a sufrir en las veces que yo venía, que realmente eran pocas, o me va a sufrir en las veces que no venía y entonces va a tener que venir diario? ¿Cómo? ¿Cómo? Cada sábado. Cada programa va a venir. Permanente. Sí. sí. No, ni él se entendió, pero... Sí, ya no. se las, sí. veces. las veces que no venía las que no venía. Cuando vean la grabación van a entender. Ok. Oh, ok. Ok, noticias, noticias. Noticias. ¿Algo no vas a decir más? Sí. Ah, no, pues lo mismo que bienvenida a un café en Gaudium. No, pero ¿Dónde me conocido a Manchul? Ah, sí, cierto. ¿Dónde conociste al señor Chuy? Tenemos esa duda. Sí. <risa> bueno, yo lo conocí por una entrevista que me realizó para el periódico Gaudium sobre cómo era la fe dentro de la carrera, en, en este caso uh -huh. mi carrera, de médico. Uh -huh. Y fue así que lo, lo conocí y ya pues no empezamos a hablar y luego ya él me hizo fuente uh -huh. para estar aquí hoy. ¿Ese día la entrevista se sí llegó temprano? Creo que sí. ¿Sí? <risa> sí. Es que acá nunca llega temprano. <risa> <No> ¡Continuamos! <risa> Lo que Chuy dice. Bienvenidos nuevamente a esta sección inédita de lo que Chuy dice gastronómico desde el barrio de la ciudad de León. Pues sí, Majo, eh, ya estábamos platicando de la historia del barrio y realmente algo muy significativo es que en el barrio... Pues, en el... Yo recuerdo especialmente, no sé tú Majo, pero por ejemplo aquí las tortas del paparrú. Ay, sí. Ay, uy, estas se me antojaron. Un saludo a, al paparrú, que tiene, pues no sé, yo lo conozco desde hace más de 30 años, a lo mejor 40. Eh, ahora ya están sus hijos junto con él, pero es muy significativo. Y hay muchos otros negocios, no sé tú cuál recuerdas. ¿Llegaste a el Manguito Feliz? Alguna vez, aunque en realidad yo era más fan de, de Don Chino, de los chocomiles. Ah, también, yo te comento, en Manguito Feliz era tradición, los domingos que tenía guardián en, en el hospital, uh -huh. era siempre venir y pedir nuestros deliciosos baguettes ah, pues, sí. de pollito. Pero si me decían de los chocomiles, yo también llegué a probar, cuéntanos. Porque el asunto de los chocomiles es que era muy familiar. Los que vivíamos en aquel entonces en el barrio, los que nacimos en el barrio, eh, era una tradición y el hecho de que durante la semana pues, trabajabas en alguna atenería terminabas por venir a las tortas, a los tacos, al mercado, a los guisados y el fin de semana pues, venías a la misa y saliendo de misa pues, te venías con Don Chilo y de hecho los hijos de Don Chilo pues, eran amigos míos y de mis hermanas de hecho yo conocí a esta familia de Don Chilo que me comentó más o menos aquí la historia con sus abuelos, que ellos eran de aquí, y los llegué a probar y no, deliciosos, se les a mi favorito. Así es, y era, eh, pues sí, son recuerdos muy significativos ahorita que venimos por este mercado, que en realidad para los de mi generación ya es el mercado nuevo, eh, porque resulta que antes había unas barracas, aquí había dos manzanas cuadras y había un, un, un pasillo. Quedaba hacia aquella cuadra, hacia Rayón, y ahí era donde estaba Don Chilo, junto con otros negocios también muy significativos, por ejemplo, las nieves del montancito que no sé si algún día te tocaron. No, eso no Y pues, también estaba la vivería de los Mendiola, la menudería de la costumbre y muchos ah, otros la negocios. La menudería de la costumbre, sí, esa sí la conozco. Entonces, significativo para los y significativo para todos los que éramos del barrio. Incluso muchos años, quienes éramos del barrio, aunque ya vivíamos en otros lados y aunque las tenerías se empezaron a, a salirse, eh, regresaban y aquí era la cita obligada de los fines de semana. Pues qué importante lugar, la verdad, es que yo que soy un poco más joven de conocer, que gastronómicamente estos lugares son tan importantes en el barrio. Y qué delicias escuchar. Así es, ya se nos han tocado, pero ya vendremos al fin de semana. Recuerden, eh, denos like, compártanos, síganos en redes. Recuerden que la librería del CEDEC en la zona centro aquí de León, espaldas del Esquiator y en la zona centro de Guanajuato, son nuestros patrocinadores. Denos like, eh, denos estrellas, sobre todo las estrellas nos ayudan mucho, nos motivan y nos ayudan a continuar con esta labor evangelizadora. Continuamos. Lo que Chuy dice Pues, les vamos a mostrar el famoso y tradicional bolillo relleno, que algunos dicen que es telera. Eh, alguna vez a mí me tocó que les traíamos carnitas, les pedíamos aquí a, a los Muñoz, Carmelo, a lo mejor lo recuerda, que nos permitieran ponerle carnitas y lo metíamos otra vez al horno y ya salía. Pero como pueden ver hay varias combinaciones, hay con chorizo, y con salchicha y ahorita nos vamos a tener que refinar uno porque la verdad es que está muy rico. Bueno, pues eh, el otro día bautizamos a Rangel con las guacamayas sí. y hoy a Mato la vamos a bautizar con bolillo relleno. Bien, correcto. Sí, correcto. Algo típico aquí. Sí, qué listo. Yo, sí. yo he de confesar que yo vengo viendo los de, de uno de los estados que tiene gastronomía más rica de todo país. ¿no? Sí. Y esto nunca lo había visto, yo nunca he visto esta cosa. No, no, no. <ríe> Ah, ¿Se ve? Eh? A ver, vamos a ver. A ver. A ver. Es? Esto viene, viene sin bautizar ¿no? <risa> Entonces, Sí, es con chimichurri, Amor. que sí. también es un vento leonés. Sí, sí, es como, como es. chimichurri, como si fuera argentino, pero pues, es esto maíz. no se parece ah. al, al ah. chimichurri argentino. Ah. Es, es, es una mayonesa de chile, pues, pero aquí se le dice. Buenísimo. Aquí sí. se dice chimichurri. ¿Cuál mayonesa de chile? Pero esto, es es sí. la chimichurri se dice aquí en León. El... ¿Esta? Sí, porque la argentina es transparente. No, es verde. Verde. Eso no lo sabían. ¿Ustedes lo sabían? Compártelo díganme si lo sabíamos. Y ahora se está haciendo un clásico venir a comer. con vamos a Y esperamos así seguir. En venga a comer con Gaudium. Me una para comer recomendados por Gaudium. aquí con el buen José, que es uno de los personajes míticos del barrio. Yo lo conozco desde que tenía 15 años. O a lo mejor, pero tengo que decirles que es un joven muy comprometido, que siempre ha estado aquí al pendiente desde hace muchos párrocos, y que se conoce al dedillo todas las tradiciones. De hecho, eh, pues el barrio tiene múltiples fiestas. Los entusiastas que sabemos del tema, si pudiéramos venir cada semana al barrio, cada semana podríamos participar en una celebración religiosa distinta. Y en esta ocasión, el día de hoy precisamente comienza el novenario por el Sagrado Corazón de Jesús, que aunque sabemos que se festeja especialmente en el templo expiatorio, aquí también en el barrio tiene su lugarcito muy especial. Pues hoy platícanos que vamos a vivir dentro de nueve días. Pues igual se estará viviendo lo que es todo el novenario a partir de hoy con la misa de hecho de la noche. Y el día este 11, que es la festividad, vamos a tener la misa a las 7 de la noche. Este, antes de la misa vamos a tener un rosario este, a las 6 de la tarde. Y terminando la misa de, de 7, vamos a tener un recorrido por las calles de aquí de la, de la colonia. que son Ya se había hecho este recorrido el día 3 de mayo con el Santísimo. Y pues ahora lo que quisimos hacer en por lo del sagrado corazón de Jesús. Muy bien, pues yo veo que ya está listo el templo, la parroquia con su hermosísimo altar, su nave construida totalmente en piedra. Esa es una característica incluso que nos revela la importancia que tuvo el barrio arriba, porque pocas parroquias o pocas iglesias se construyen con esta solidez, con este tipo de materiales. Y pues, ¿qué les puedo decir? Durante muchos años eh, fue uno de los corazones económicos no solo de la ciudad, de la región y aún del país. Cuentan las historias que la sucursal de banco con mayor cantidad de efectivo que se movía diariamente por la cantidad de las transacciones que había relacionadas con el sector curtidor era una del antiguo Banamex que existía allá a un lado de la panadería de Los Muñoz. Eh, continuamos con nuestro recorrido por el barrio río. I love you, Nora. You love me. Oh, I don't know, Chad. You're the only girl I've dated in two months. We get along fine. Terminar. Por aquí hay una, una pequeña polémica interna que ahora que estamos cerrando con doctora, quiero poner aquí sobre la mesa. De hecho, es solo resulta otro... que estoy en medio. Así es. <risa> exactamente. exactamente, por otra vez estamos en medio porque es una polémica con Chuy, que no está de acuerdo en que su sesión sea lo que Chuy dice. Entonces, eh, aquí nos tiene una serie de propuestas Vale, a no tres nombres, Marico, sí, sí, así sí, sí. Sí, ah, sí. la Y ustedes van a elegir eh, quiénes, bueno, ¿qué, qué nombre se queda. Pero sí. realmente nos sí. voy a dar tres propuestas para que ya no sea lo que Chuy dice, sino que ahora sea lo que Chuy quiso decir, o no sé. Pero lo que dice los también puede la ah, exclusiva que es. Chuy, ¿por qué te gusta el nombre de lo que Chuy dice? Si tú eres Chuy, ¿tú lo dices? <risa> Yo no, me Yo no dije dice. que no me gustaba. Yo dije que me gusta más lo que Chuy dice ajá. que el nombre que querían ponerle. Ah. Eh, pueden revisarlo en nuestra grabación de hace 15 días de hecho. Ah. Y es más, hace meses pueden revisarlo porque algún día sí dijeron que querían que se llamara rinconcito de Chuy. No lo que me opuse. Pero si quieren cambiar lo que Chui dice por lo que Chui cuenta, por. Lo... Pero bueno, es no. Siete hojas después. Bueno, muy bien, ya ha quedado el punto, pero. Pues Maricó se nos pueden dar los tres nombres para la siguiente temporada, que sería a partir del de, mes de agosto. Entonces, para que ya cambiar, vamos a cambiar todo: contenido, logo, todo vamos a cambiar. Pero si sí sería interesante ya tener el nombre de esa sección que ha causado polémica y que yo sé que varios de ustedes no os deja dormir porque no saben cómo se la va a llamar ahora a la sección que mi compañero no cabeza y, y que no quiere, ya discutió otra cosa, pero ah. ustedes pueden ver el video. Los nombres son.. A ver, ¿cómo dije Las cápsulas del señor Chuy. Uno. Mm. Las travesinas de Chuy se llevan. Ok. Las crónicas de Chuy. Bien. Yeah. Mm, historiando. No, ah. historiando, historiando con Chuy. Están esas tres. No, hay algo? no las Las crónicas de no las historias o las cápsulas de Don Chuck. Chu, Entonces ahí van a aparecer debajo del video los tres nombres y ustedes denle like a los que van a estar en los comentarios de los tres. Y al que ustedes estén de acuerdo denle like. otros Además de sus comentarios. Retroalimentenos, expresen su opinión, porque como pueden ver, viene una nueva temporada y en esta temporada, ahora sí, pretendemos portarnos serios y hacer las cosas bien vinieran. como ustedes se lo merecen. ¿Qué hay cosas más necesarias que, que escribieran que dentro del programa? ¿Qué cosas para hacerles participar? Y también agradecemos la invitación. A ¿Cómo se llama sus amigos? a ah, amigos del patrimonio que esperamos que muy pronto puedan acompañarnos en vivo en esta grabación los saludos también sí, ¿los saludos? sí, los ah, saluditos sí. a nuestros sí. seguidores sí. sí, antes de, de dar los saludos, nada más recuerden que en esta ocasión ni Chuy ni nosotros vamos a decidir el nombre lo van a decidir ustedes, por eso ni siquiera lo vamos a preguntar cuál le gustó para que dentro de seis no se pueda volver a quejarse pero antes de eso, vamos a mandar saludos del video anterior Queremos agradecer a Meli Martínez, Elvia Infante y a Aida Domínguez que nos dieron su like, compartieron mi video y me dejaron ahí su saludo en el café pasado. Junto con el padre José García, yo supongo que lo saludos a las arroleras y a la saludos. Así es, también saludos a Aida, porque a lo mejor Aida no sabe quién es. Aida, hay que Aida, ah sí, Aida. Aida. por sin necesidad. Perdón, perdón. Como pueden ver, estamos en un café con mucha atención. Estamos un café, es de los que no te puedes ni tomar, así de nuevo se cargan. cargado. También recordarles que, no olvides de nuestros relevantes oficiales la librería del CDE. pueden adquirir un gran contenido que les ayuda a su sí. espiritualidad, a entender su fe y a crecer más en ella. La librería se encuentra a espaldas del templo de Guanajuato y en la zona centro de Guanajuato, capital. Además, quiero hacer mención de que agradecemos la hospitalidad de la parroquia del Señor de la Salud, del Padre Chava B2. Eh, síganos en sus redes también en Facebook, sobre todo el Padre Chava, con muchos otros sacerdotes de nuestra arquidiócesis. Le avientan más humilías. Realmente muy sentidas, muy bonitas. Yo los invito a que lean su misa eh, no es solo cada ocho días, tienen muchos eventos, y como les enseñamos ahora en el café, la próxima semana pues se dejan aquí el Sagrado Corazón. Si no pueden ir al centro expiatorio, vénganse para acá. Y bueno, ahora que estamos, este, estamos como muy, muy amables con la gente. Amén. ¿Qué les parece si dejamos que la misma gente nos diga dónde les gustaría que vayamos al siguiente café? Déjenos sus comentarios, invítenos a lugar a donde quieren que vayamos. No importa donde sea, bueno, mientras sea que eh, cerca del estado, nosotros vamos a ir con ustedes porque queremos estar con ustedes y tomarnos un delicioso café. Y agradecer a Maricón, que es la primera Gracias. vez que se está con nosotros. Es este, la nueva conductora, que como ya dijo, vino a rescatarnos. Ah. Y estábamos en crisis, estábamos con un avión que se, las turbinas se explotaron, Ella vino a rescatarnos, es nuestra del día de hoy. Y guardan esta posta porque yo creo que se han tocado las veces que tengo Hasta la próxima.